Bueno, ahora vamos a hacer la pintura de gel, y con qué materiales la vamos a hacer. Con este, con este, que es este, gel gomina de pelo, polvos de talco y la pintura. Necesitamos un recipiente y algo para mezclar la pintura y vamos a hacer los siguientes pasos bueno primero vamos a echar una cantidad de gel de gomina cuanto más fuerte lo cogéis mejor si es gomina extra fuerte o gel extra fuerte del pelo mejor porque os va a quedar luego la hora de secar os seca mucho más rápido y os queda más todavía más agarrado y no aunque con esta que es normal queda bien, con la otra queda mucho mejor entonces echamos gel según la cantidad de pintura que queramos hacer pues vamos a echar esta poquita para probar le echamos un poquito más así así como una cucharada grande supera y ahora le vamos a echar para espesarlo. Así, como es poquito gel, le echamos los polvos de talco y lo removemos bien lo movemos bien que se mezcle así y ahora le echamos el color y como el gel es transparente los polvos de saldo, bueno son un poquito blanco pues nos no, no va a quedar un color bien le vamos a echar este que es un color eh, fucsia este y es un color muy bonito aparte es algo fosforito y queda chulo pues le echamos así ahí y ahora lo mezclamos y como veis queda bien el color Incluso podemos echarlo bien dosificado si queremos escribir algo con esta pintura de gel. Que nos seca rápido y la verdad que queda muy bien. Antes no por ahí la prueba que había hecho. Y me había quedado muy bien. Bueno, pues vamos a probarlo en esto. En este planto que le he dado una capa de emplaste. Con cemento cola, cola blanca y pintura. Para que quedará un poquito más endurecido. Y vamos a hacer una prueba con este que hemos creado. Para que veáis que, que no queda demasiado suelta. ¿Veis? cómo se mantiene en la cuchara. Y así no se, se. A ver, no queda esparramada a la hora de hacer las, los dibujos. Y puedes hacer pues, creaciones variadas. Puedes hacer escribir con ella. Eh, hacer tipo. puntitos. como los palillos. para hacer los. bueno, hacer dibujos de estos así con puntos. sobre todo para los niños, que es súper divertido e interesante. bueno, para que veáis cómo queda la pintura que hemos creado. Sí. para usarla así de manera normal nos queda bien pero para usarla también de la otra manera como yo os decía para crear mandalas o hacer incluso pintura de relieve que esto vale para hacer en relieve esta pintura igual que la pintura en 3d es un Queda, si la ponemos un poquito más espesa, nos queda en 3D y esto al secar no se cae ni se estropea, se mantiene, porque la vómina es como un pegamento y si es la extra fuerte, todavía más. Es como si le echaras laca al pelo, la extra fuerte te lo deja como un cemento y esto hace el mismo efecto. Ya veis que queda bien, pues así nos queda la pintura de gel, ya veis que nos, no necesitas nada, mmm, saber nada especial, simplemente mezclar un poquito de gel, mezclar la gomina en gel a poder ser extra fuerte, que es, queda mucho mejor, con la pintura y los polvos de talco o con la maicena, da, lo, da igual, tanto polvos de talco como maicena os valen los dos, el que tengáis más a mano, os resulte más, más fácil de encontrar, y así nos va quedando, esto es práctico para los niños, pues para hacer mandalas, para hacer dibujos en relieve, bueno ahora estoy probando, estoy haciendo una prueba para que veáis que cubre bien hasta en el blanco. Y con el pincel también. Vamos a probar con el pincel. Aparte lo bueno es que no gotea. Y Ring Dayton de más. Pues ya lo podéis comprobar así nos queda, así que podéis hacerla bien vale, venga espero que os guste, os repito los materiales gomina del pelo normal o está fuerte pinturas eh, de cualquier estilo puede ser de esta o incluso colorante alimenticio también os vale eh, y luego el otro condimento el ingrediente es los polvos de talco o maicena de maíz Son los que necesitáis Y la mezcla no tiene urgencia ninguna Según la cantidad que queráis hacer de pintura Echáis más o menos gel Le echáis un poquito de polvos de talco o maicena Como una cucharada o dos cucharaditas de estas pequeñas de postre De estas de postre Y luego un poco de pintura del color que os apetezca y ya tenéis pinturas en gel, las podéis meter en un dosificador de estos, de la Gol, de este estilo. Así, las metéis en dosificadores de estos, que estos son de la cola blanca, y podéis utilizarlas para hacer dibujos en relieve, eh, tipo 3D. Y esta, por ejemplo, está hecha con pintura de gel, es pintura de gel que hice mm, hace poco en color azul. Vale, ya me salió el chorro Y como veis aún está bien Hace un, como dos semanas que la hice Y ahí la podéis ver El azul Así que tanto de una manera como de la otra se puede usar bien y es práctica, barata os sale muy barata la pintura así de gel y podéis hacer los colores que os apetezca para hacer creaciones dibujos, mandalas lo que os apetezca, vale venga, chao, gracias